Buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa eh, especial para mí por dos cosas. Primero, porque eh, anuncio formalmente que no voy a continuar como candidato a la alcaldía de Leganemos. Eh, muchos de vosotras y vosotras ya lo sabíais porque lo habíamos comentado, pero hoy lo anuncio. Dijimos dos legislaturas y dos legislaturas son, es lo que dicen nuestros estatutos. Y también es un día alegre porque damos paso a una brillante candidatura por, por, compuesta por fundamentalmente buena gente, gente comprometida con la ciudad, gente que tiene una trayectoria personal y profesional amplia y toda esta candidatura va a estar encabezada por la compañera Isma Torres, eh, sentada aquí hoy con nosotros, que estoy convencido de que va a ser el revulsivo necesario para conseguir un excelente resultado en las próximas elecciones de Leganés. Somos gente de Leganés que trabaja por Leganés, lo hemos demostrado durante estos últimos ocho años y ahora se va a demostrar con mucha más intensidad, si cabe. Eh, nada, deciros que tengo que agradecer profundamente a mis compañeros y compañeras eh, el apoyo y el cariño recibido en estos ocho años. Me siento una persona afortunada porque he podido trabajar por mi ciudad y para mi ciudad durante ocho años. He notado el calor de la gente durante todo este tiempo. También la animadversión y la violencia de la política que he sufrido en mis carnes durante mucho tiempo en esta legislatura, a pesar de lo que se dice. Todavía hay, hay gente de otros partidos supuestamente de izquierdas eh, riéndose de mí porque soy pescadero, efectivamente, es un orgullo, vuelvo a, mi, a la empresa privada, vuelvo a mi trabajo, vuelvo al centro comercial del que salí, a la sección en la que estaba, la sección de pescadería, y para mí no es eh, algo de lo que me tenga que esconder, sino un orgullo, eh, soy un trabajador como otros tantos y otras tantas que hay en esta ciudad, ellos sabrán, la gente supuestamente de izquierdas, que es lo que tiene contra la gente que nos ganamos la vida honradamente, quizás sea eso, ¿verdad? Que nos ganamos la vida honradamente, que hacemos lo que decimos y que si dijimos ocho años, ocho años son, pueden mirar ustedes a su alrededor, de todos aquellos que dijeron ocho años y todavía hoy, hoy continúan. Nada, un placer agradeceros también a la prensa el trato recibido y doy la palabra al futuro, a Irma Torres, a la persona que va a responsabilizarse de llevar al Ayuntamiento de Leganés, la propuesta política de nuestra organización de Leganemos. Buenos días. Quiero empezar reconociendo y agradeciendo la aportación de Fran Muñoz a, al partido Leganemos, a la ciudad y al Ayuntamiento. Eh, es hora de coger el, el relevo de Fran y seguir adelante con, con la experiencia y, y con el bagaje que, que nos ha dejado. Y por supuesto seguirá participando en Leganemos y creo que podremos seguir contando tanto en la ciudad como, como en el partido con, con un político y una persona brillantes y, y buenos trabajadores y honrados como, como Fran. Leganemos, como sabéis, lleva trabajando ocho años en los que se ha ido construyendo un espacio político de izquierdas, horizontal y democrático. En mayo eh, queremos seguir adelante con, con la vocación de servicio a la ciudad siendo una opción de izquierdas para transformar Leganés. Nos presentamos a las municipales con un proyecto de ciudad, con un modelo que defiende a las personas y al medio ambiente y que es más necesario hoy que nunca. Queremos garantizar el derecho a la vivienda con un parque público de vivienda en alquiler. Queremos hacer de Leganés una ciudad sostenible, una ciudad más saludable, con mejor calidad de vida, más árboles y más zonas verdes. Queremos asegurar una mejor conexión de Leganés con los municipios del entorno y con Madrid y la implantación de una zona de bajas emisiones. Queremos que los barrios sean para las personas, que atiendan las necesidades de las familias, de los mayores, de las personas con discapacidad. Y queremos una administración local en la que los servicios públicos sean el medio para, para lograrlo. El empleo público con procesos limpios y transparentes, eh, los avances necesarios en la administración electrónica y en un ayuntamiento que, por ser la administración más cercana a la ciudadanía, dé mejores servicios y de más calidad. Para lograrlo, tenemos la experiencia de gobierno y de oposición liderada por, por Fran Muñoz y que en esta nueva etapa cuenta con profesionales de diferentes ámbitos, con gran experiencia y comprometidos con la ciudad. Y para nosotras esta es una aportación fundamental. Gente de Leganés trabajando por Leganés, capaces de dialogar, capaces de construir y anteponer los intereses de Leganés y de los legarenses, para garantizar los derechos y los servicios públicos desde el Ayuntamiento. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación nos vamos a, a, a, a explicar las mociones que presentamos para este Pleno de, de Febrero. Eh, nuestras mociones van en, en, eh, sobre los temas de vivienda y sostenibilidad. Miguel Ángel os explica la, la moción de vivienda. Eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, quiero empezar dando las gracias al compañero y amigo Fran por generoso y por dar todo lo que ha dado y, y decirle que para mí es un referente. Eh, para mí ha, ha sido muy importante durante estos ocho años que le ganemos y intentaré hacerlo igual que él si puedo o mejor si cabe. Eh, a Isma la quiero dar las gracias por ser tan generosa, por, por dar este paso y por, por, por liderarnos en este momento tan importante en nuestra formación política. Y poco más, nada más. Eh, voy a pasar ahora a explicaros un poco nuestra moción de, de vivienda y ya está. Eh, como bien es sabido, existe un grave problema de acceso a la vivienda en nuestra localidad. Las trabas que hay o las trabas, eh, sí, las trabas que se ponen a través del, de, los diversos, de las diversas instituciones, tanto la, la del Estado, tant, la, la de la comunidad y como no en la local, refer, eh, con, con referente a la falta de vivienda que hay y a la falta de propuestas que hay en a construir viviendas. Para, para nosotros se le ganemos es, es, es importantísimo construir vivienda y sobre todo construir vivienda de alquiler. Porque hay muchísimas personas que, que para ellos es inaccesible por diversas razones que ya, que ya todos conocemos. Eh, lo, lo, más, lo más duro de todo esto fue, el, fue cuando. En la crisis, el encarecimiento de las hipotecas, todo eso derivó a muchísimos eh, desahucios. Entonces lo que queremos con la construcción de nuestro parque de viviendas en alquiler es que esos problemas dejen de gente existir, que todo el mundo pueda acceder a una vivienda, cualquiera que sea su, su problemática. Y, y poco más, eh, básicamente es todo eso. Eh, como no también darle las gracias a mis compañeros a Fran por la confianza a Ima también por la confianza de contar conmigo para, para esta andadura eh, a Fran por todo el trabajo realizado toda la honradez en el trabajo realizado eh, y vamos a seguir a intentar eh, estar a la altura del legado que, que queda de estos ocho años de, de Leganemos seguir manteniéndolo, eh, manteniéndolo. Eh, yo os voy a explicar la, la moción de sostenibilidad, como sabéis sostenibilidad es uno de los ejes políticos de, de, de Ganemos porque es un tema que incide directamente tanto en la calidad de vida como en la salud de los, de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso consideramos que es importante eh, la adecuación de todos lo, de, o sea, de todo lo, lo, los entornos de los edificios públicos, de todo aquello que esté eh, en manos de la Administración Municipal para conseguir que esa calidad de vida se, se mejore siempre. Eh, con esta, con la, coincidiendo la sostenibilidad y en, el, en los temas de medio ambiente conseguimos también eh, desde el Ayuntamiento, creemos que hay que eh, potenciar eh, las, las mejoras en los edificios, por ejemplo, eh, para conseguir una, un ahorro energético, una mejora energética, la, la eficiencia energética de, de las viviendas de, las, de los ciudadanos y ciudadanas, lo que revierte en, en la justicia social eh, y en la redistribución de, de los recursos. Eh, hay una serie de ejes que podréis ver en la moción, eh, sobre los que se va a incidir directamente. Eh, las subvenciones es algo muy importante también, que, que se realicen de manera ágil para lo que es necesario ya por otro lado. Eh, que la administración local funcione de manera ágil también y, y eficaz para lo que también ya presentamos una moción al respecto que en el pleno anterior y en principio pues la, es lo que os puedo resumir si tenéis alguna pregunta más sobre cualquiera de, las, de los aspectos pues quedamos a vuestra disposición ya Sí, yo en la moción de vivienda quería saber exactamente cuáles son los, los puntos que se solicitan, cuáles son los acuerdos a los que se pretende llegar, porque entiendo que el, la construcción del parque de vivienda en alquiler es un proceso que se está negociando todavía o mm. que está, se intenta llevar a proceso. Bás, básicamente es ya con las viviendas que ya están proyectadas, sería en la siguiente legislatura ampliar ese parque de, de viviendas. Todavía queda por concretar la manera y el cómo, evidentemente estamos todavía, estamos todavía con, el, con el programa y, y el tema de la vivienda es algo muy importante para nosotros y no queremos dejar eh, ninguna cuestión olvidada o que se nos quede para llevar un, un proyecto eh, importante para la ciudad de Leganés respecto a la vivienda en alquiler que es uno de nuestros ejes bastante ...de los más importantes en eh, Básicamente dos cosas. Sabéis que el plan general de ordenación urbana... ...está casi agotado. Eh, nosotros apostamos firmemente... ...por la compra de viviendas de segunda mano... ...y en lo que tiene que ver con la construcción... ...de viviendas, apostamos por las construcciones... ...que tienen que ser menos porque no hay suelo... ...hasta que haya un plan general... ...pero nada parece prever... ...que vaya a haber en los próximos cuatro años... ...o por lo menos me sorprendería... ...me sorprendería mucho... Eh, lo poco que se construya tiene que ser con viviendas adaptadas por colectivos es decir, tiene que haber eh, viviendas para personas con discapacidad también tiene que haber viviendas en las que los mayores puedan prolongar su estancia en su domicilio habitual eh, habida cuenta de que hay barrios antiguos que no reúnen las condiciones para que las personas mayores puedan desarrollarse en definitiva dos ejes, compra de vivienda de segunda mano construcción y la construcción que se haga medida y para colectivos específicos como los mayores, pero no solo. De cara a las elecciones, no sé si han debatido en el seno del partido la posibilidad de una candidatura conjunta con otras fuerzas de izquierdas de, de cara a elecciones o si sea, se puede confirmar ya en este momento que, que le ganemos, concurrirá con sus siglas a, a los comicios. Eh, en asamblea se ha decidido le ganemos que concurría con sus propias siglas. Ha habido negociaciones con, con otras fuerzas. Lamentablemente no se, ha, no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo. Eh, hay otras fuerzas que hicieron llamamiento a la izquierda, a las que se ha respondido y no nos han devuelto la, eh, la llamada. Eh, se ha intentado, eh, lamentablemente no es posible. Sabemos que es una situación triste, a mí me parece una situación muy triste, pero eh, somos un partido de Leganés que se preocupa por Leganés y no por eh, otros ámbitos electorales como por ejemplo la comunidad, nosotros no estamos eh, sometidos ni, su, ni sometidos en ningún momento a, a, otra, a otros intereses electorales. Por este motivo no se ha podido llegar a, a, a un acuerdo en un momento dado. Las puertas están abiertas, eh, siempre se puede, o sea, nunca se va a decir que no a una negociación, pero eh, la situación en ese momento es esa. No sé si queréis añadir algo al respecto. Nosotros lo que sí que podemos afirmar es que estudiaremos todos los acuerdos posibles si los deseamos, pero en base a programa no vamos a reeditar un acuerdo como el de Andalucía, donde se repartan los cargos públicos, el dinero eh, público para hacer política y a los dos días no se puedan ni saludar y salga una fuerza como salió el otro día antes de las elecciones eh, rompiendo el acuerdo. Los acuerdos son políticos y no económicos. Y de esto vamos a huir. Cualquiera que venga y que diga que lo que quiere son recursos para su partido eh, recibirá un no por parte de Le Ganemos. Todos los esfuerzos concentrados a la ciudad. Y Mayo, te quiero hacer una pregunta en concreto a ti. Eh, el desarrollo de estos años ha sido 2015, candidatura única, fue Le Ganemos seis concejales, 2019 ya partido en dos, Le Ganemos por un lado, eh, Unidas Podemos, Izquierda Unida por otro, cinco, eh, ya, ya, ya fue tres y dos. ¿Habéis, ¿Habéis trabajado un poco los escenarios de cada 23? ¿O la posibilidad de que sea más Madrid, Leganemos, Izquierda Unida Podemos? Es decir, porque está claro que el voto al final, junto, tiene mucha más consistencia. Como comentaba Mamen, eh, Leganemos es una fuerza municipalista centrada en y para los leganenses. Y este es el punto de partida: las personas, el medio ambiente y el programa y la forma de hacer política. Y, y teniendo esto en cuenta, y no vamos a olvidarlo nunca, hemos sido eh, proactivos en las negociaciones con otras fuerzas políticas y también hemos respondido a llamadas que se han realizado. Y en ninguno de los casos hemos sido capaces de llegar a buen acuerdo, porque pues no todo el mundo a lo mejor es capaz de priorizar que esto es Leganés y que hay unas eh, componentes muy específicas de la ciudad y unas necesidades muy propias y unas soluciones también muy propias que no se pueden aplicar ni pueden venir de cualquier otro espacio. Eh, lo que hemos dicho, vamos a seguir hasta el último momento trabajando porque esa eh, coalición sea posible, porque entendemos que es un momento clave en el futuro de Leganés, que nos jugamos muchísimo las fuerzas de progreso y que es una situación en la que no podemos permitirnos que haya eh, pues división del voto de, de izquierdas. Y en eso estamos trabajando, pero la responsabilidad evidentemente no es solo nuestra. Se acuerdan del 2015, ¿verdad? Que no íbamos a sacar nada porque Podemos no nos apoyaba. ¿Os acordáis de que en el 2015 no vino, no vino ningún candidato, eh, ninguna persona pública de Podemos a Leganés a las elecciones? Solo vino Teresa Rodríguez, que era de anticapitalistas en aquel momento. Y, por ejemplo, el que se presenta hoy, o parece ser que se presenta por Más Madrid, era uno de los que estaba en la puerta... ...de nuestras asambleas diciendo que no había que votar a Leganemos porque Leganemos no era Podemos, ¿verdad? Y nos quedamos a 300 votos de la alcaldía. En el 2019 volvieron a decirnos que no íbamos a sacar nada porque es que no nos conocen. A los que conocen es a los de Podemos y vosotros no vais a sacar nada. Y entonces vino Rejón a pedirnos por favor que le apoyásemos y que le prestáramos nuestro nombre... ...para que él estaba iniciando su desarrollo hacia, hacia el Congreso de los Diputados. Y volvimos a sacar dos... El Rejón no sacó representación en ninguno de los pueblos, solo donde había eh, organización, sacó Móstoles, sacó el Leganés y sacó un poquito el Getafe, que no era exactamente lo mismo. El resto no sacó representación. Eh, huimos de todos aquellos que sostienen que la política es que el líder de turno venga a hacerse con una foto con una persona del pueblo. Huimos de eso. Nuestro proyecto es trabajo, compromiso y entrega durante los cuatro años. Nadie en este ayuntamiento puede decir que los compañeros y las compañeras de Leganemos no se han dejado la piel. Y aunque cueste explicarlo a determinadas personas, eh, la unidad tiene que ir por ahí. No son acuerdos económicos, no son acuerdos de partidos para, para mantener los aparatos. Son acuerdos que posibiliten la mejora de nuestra ciudad. Y a mí me sorprende, eh, se habla mucho de la división de Leganemos o de la izquierda, pero es que en ese mismo periodo también hemos visto ruptura de otros partidos. Es decir que es que el PP se ha roto varias veces desde que yo estoy aquí. De hecho, de los que había al principio se queda el señor Recuenco, creo recordar, si no recuerdo mal, porque había otro que estaba en el grupo municipal. solo queda el señor Recuenco, tuvieron unas primeras enfrentadísimas. Eh, de hecho, salieron todos corriendo del PP de Leganés, y muy pocas páginas se han escrito de eso. Acaba de dimitir, o hace poco que ha dimitido, un concejal del PP, vaya usted a saber por qué, y tampoco se le ha dado mucho recorrido. Es que el número 22 de Uler... Se fue a mitad de la legislatura por problemas internos y tampoco se ha hecho ningún eh, eh, comentario en las, eh, por parte de los medios de comunicación. ¿Os acordáis? Iba a ser el director de campaña, no lo hemos vuelto a ver. verdad Está bien que nos deis la importancia que tenemos, somos una fuerza principal y que nos preguntéis por nuestros problemas, pero problemas tiene todo el mundo y la derecha tiene muchos. El otro día vimos a Macarena Olona en los medios de comunicación, Toda la, todos los partidos tienen problemas, eh, la política es conflicto, y se trata de resolverlo de la mejor manera eh, que podamos. Eh, desde luego, podemos decir que el que viene a le ganemos, viene a dar y no a recibir. Y eso lo tenemos grabado a sangre y fuego todos los inscritos y las inscritas. ¿Y cómo se consigue llevar a la gente? transmitirles o sea, ese municipalismo de izquierda? Llevamos ocho años haciendo, aquí No, cuando te acusan, de, de, digo, te acusan como de un mecanismo político de, de ser asesora de ciudadanos. O sea, que esa ha sido la fase más recurrente esta semana, ¿no? Desde que se ha conocido. Eh, ¿A ti te dan ganas de reír? ¿Te quedas perpleja por, por la ignorancia? ¿Cómo reaccionas a eso? A mí me alegra que se ponga de manifiesto que soy una persona con experiencia en la gestión y que soy capaz de llegar a acuerdos y que priorizo los intereses de Leganés. Y las propuestas programáticas de Leganemos y la voluntad de transformar esta ciudad en base a, a los criterios de lo que estamos hablando, el derecho al acceso a la vivienda, de promover una movilidad sostenible, una ciudad más eh, saludable para quienes vienen aquí y, y un barrio, unos barrios para, para todas las personas. Eh, cualquier propuesta política que vaya encaminada a conseguir esos objetivos eh, y que nos permita trabajar y ver cómo la ciudad se transforma y también desde la gestión y desde la oposición y en los términos también de negociación de posibles acuerdos preelectorales y postelectorales. En lo que estamos hablando, cualquiera que venga a trabajar por esta ciudad pues va a ser escuchado y nos vamos a sentar a hablar y a trabajar con todo el mundo. Y a mí me parece eso, que cuando se habla de esto eh, pues debe ser una oportunidad para poner de manifiesto que esto es el código genético de quienes componemos esta organización. Entonces me, me alegra tener oportunidad de poner encima de la mesa esta, esta experiencia. Yo bueno, me parte una última cosa, los tres habéis, habéis eh, definido a Fran con dos palabras, sido generosidad y honradez sí. Ese es el, el, el legado de este, perdonadme la expresión, personaje de Chávez. Pues si nos tenemos que quedar con dos palabras, pues podemos coger esas. Muy buenas, sí. Pero muy complicado, yo sí. lo decía en los canales internos, ¿no? que es muy complicado expresar con palabras la valía personal y política del compañero. Y bueno, pues si nos tenemos que quedar con dos que sean esas, pero yo solo he dicho en el ámbito interno, y espero tener ocasión de decirlo muchas veces en, en público, eh, el reconocimiento a, a la persona y al político a todos los niveles. Y sobre todo a, a lo que ha dejado en, en Leganés y en el ayuntamiento y a lo que tiene que seguir aportando desde el partido.